Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, bueno, hoy día vamos a hablar de un súper tema que a mí en lo particular me gusta. Ayer hablamos de, pues, cómo, cómo empoderarnos, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que muy pocos líderes, eh, pues, hablan en las reuniones y que muy pocas personas, pues, nos atrevemos, pues, a pues a compartir realidades de, de lo que hacemos en un negocio, de lo que conlleva tener un negocio, las responsabilidades, obligaciones y sobre todo, pues, este de qué se trata ser dueño de su propio negocio. Ustedes saben que no es fácil eh, ser dueño de un negocio porque primero comienza con la idea de emprender. Todo mundo puede emprender, pueda que sea eh, elaborar comida para vender, eh, hacer ropa para vender, eh, también eh, ser cosmetóloga, eh, todo eso, ¿verdad? Entonces, ser dueño de un negocio eh, va mucho más allá de simplemente una idea de cómo comenzar, pues, hacerlo. Eh, muchas podrán eh, tener la idea, muy pocas lo ponen en práctica, pero aquí mm, se trata mm. de, de tomar eh, ventaja de todo lo que se aprende, para que de esa, razón, de esa manera, cuando ustedes comiencen su propio negocio, sepan lo que van a hacer y sepan los errores que no se deben eh, cometer. Entonces, cuando uno comienza un negocio, uno comienza con la emoción, comienza con eh, la idea de que voy a ganar mucho, comienza con la idea de que bueno, esto va a servir pues para irme superando poco a poco a nivel económico, personal y pues, ¿por qué no decirlo?, eh, familiar, ¿verdad? Porque cuando uno emprende un negocio es porque quiere salir adelante y sobre todo quiere poner este una aportación a su hogar en caso que sea esposo y esposa y también quiere ser parte de ese crecimiento familiar. Entonces cuando hablamos de, de, de cómo se hace un negocio, de qué significa ser su propia jefa, ser su propia jefa lleva muchísimas responsabilidades como por ejemplo llevar una agenda de trabajo, tener un horario de trabajo, cuántas horas usted va a invertir en su negocio, qué es lo que usted va a hacer en esas horas para poder tener rendimiento y sobre todo eh, ser su propio jefe no significa que usted solo va a estar observando a las demás trabajar, al contrario, ser dueño de su propio negocio significa trabajar mucho más que las otras personas. Así que si ustedes eh, en algún momento están eh, en el proceso, verdad. Primero surge la idea, luego comienza un negocio, luego usted trata de eh, seguir avanzando en ese negocio y no lo consigue. Ponga mucha atención porque hay circunstancias que nosotros atravesamos y no tomamos en cuenta a la hora de realizar un negocio. Así que si usted vende cualquier tipo de negocio, si usted cualquier tipo de producto, Angway, Avon, Jaffra, Mary Kay, si usted vende Amway, si usted vende Herbalife, bueno, todas estas eh, compañías multinivel, pues tenemos una manera muy parecida de trabajar, como por ejemplo los porcentajes de ganancia, eh, cómo se realizan las ventas, eh, qué es lo que, lo que lo que tiene que hacer un emprendedor para tener ventas exitosas, todas tenemos mucho en común. Sin embargo, el que hace la diferencia para que todo eso se logre materializar somos nosotras, eh, son ustedes las consultoras, son ustedes las representantes, porque en muchas empresas se le llama representante, nosotros la llamamos consultoras, otras le llaman consejera. Bueno, y así dependiendo el negocio en que usted esté. Así va a ser la nominación que usted reciba de parte, pues, de como un título, ¿verdad? Como vendedor independiente. Entonces, aquí lo que se toma en cuenta y es muy importante es que a la hora de comenzar un negocio, la primera de las eh, cosas que se deben hacer es aprender el funcionamiento del negocio, cuánto se va a ganar, cuánto es lo que se espera invertir para poder obtener esas ganancias. Entonces, ser dueño de un negocio, ser dueño de un negocio propio, significa levantarse temprano, establecer una agenda de trabajo, como lo estábamos mencionando, eh, establecer una estrategia que me va a ayudar a mí a poder tener el resultado que yo deseo obtener. Si yo vendo ropa, entonces yo tengo que saber cuánto cuesta la producción de cada pieza ¿Cuán, por cuánto la voy a monetizar y cuánta va a ser mi ganancia la cual yo pretendo obtener si yo vendo productos de belleza lo primero que debo de hacer es saber cuánto voy a invertir cuánto es el porcentaje a ganar para yo poder monetizar de lo que yo voy a vender entonces ser su propia jefa va muchísimo más como les digo de estar supervisando al contrario ser dueño de su propio negocio lo lleva a uno a tomar decisiones que nos van a ayudar a ir mejorando nuestra manera de trabajar a tomar decisiones que van a afectar de manera positiva los negocios entonces si nosotras eh, nos enfocamos única y exclusivamente a, a estar observando, a estar eh, controlando las actividades, pues estamos en un error porque ser dueño de su propia jefe significa conocer al 100% el funcionamiento de mi propia empresa. Así que cuando nosotras comenzamos eh, un negocio, primero que nada hay que saber qué se hace para hacer la orden, cuánto voy a invertir, cuánto tiempo va a tardar en llegar, para qué, para yo comenzar a contactar a mis clientes y poderles decir cuándo llega su producto en caso que nosotras trabajemos eh, face to face con la persona o si nosotros trabajamos ordenando en línea, por lo menos en línea eh, online ustedes van a poder eh, observar que dice el tiempo estimado de entrega de este producto es entre cuatro y cinco días eh, laborales. Entonces, si nosotros trabajamos face to face como estamos acostumbradas, en este caso tendríamos que tener nosotras un buen eh, servicio al cliente. Primero que nada, ser responsable con la fecha de entrega del producto. Eso es lo que hace ser un excelente jefe y dueño de su negocio. Saber con exactitud cuándo llegará la mercadería para entregarse a los clientes. Otra de las cosas es el, la garantía de satisfacción. Nosotras como jefas de nuestro propio negocio, debemos manejar muy bien las garantías de satisfacción. En este caso, si el producto causó alergia, si causó o, eh, irritación o el cliente realmente no le gustó el producto, nosotras debemos asumir, en este caso esa garantía. ¿Por qué? Porque las diferentes empresas de las cuales les he hablado tienen una garantía de satisfacción al cliente. Puede que sean 30 días de devolución, otras tienen eh, pues 15 días de devolución y así, ¿verdad? Va a depender a la empresa con la que ustedes trabajen. Siempre cuando uno comienza un negocio debe fijarse en esas letritas pequeñas donde dice toda mercadería que no esté satisfecho, usted se podrá devolver dentro de los 30 días de compra del producto, así que ponga mucha atención en todas esas letritas cuando llenen un formulario de, de negocio porque ustedes son las responsables del funcionamiento interno de su negocio. Bueno, primero déjenme saludar, bienvenida Tina, gracias por tenerla acá, Jaira, ¿cómo está? Buenas tardes, Alma Ruiz, muchas gracias por estar acá. Este, también tenemos a nuestro amigo Kamwarte. muchas gracias por estar acá aquí con nosotros sí, sí. y bueno, si alguna de ustedes quisiera aportar un comentario que pueda ayudar esta presentación, pues igual con mucho gusto se les, se les agradece y se les aprecia. Acuérdense que esto es una comunidad donde todo el mundo puede pues aportar su propia idea y al mismo tiempo puede aportar su propio punto de vista, porque pueda que alguna cosa que yo diga no coincida con su manera de captar o, o de percibir el concepto ser su propio jefe. Ahora, volviendo al tema, quiero mencionarles a ustedes que ser un propio jefe Significa manejar un, unos horarios convenientes a mi persona. Por ejemplo, yo tengo 20 años de experiencia en cuanto al multinivel. Muchas de ustedes tienen 15, 20, 30 o 40 años de manejar el multinivel. Ustedes podrán ser mejor testigo que yo todavía por experiencia propia que cuando uno es dueño de un negocio, uno debe establecer un horario que no afecte mis eh, necesidades personales. Esas van a ser eh, citas médicas, citas de la escuela en caso que ustedes tengan niños pequeños. Estas pueden ser también eh, causas eh, como visitas familiares. Uno nunca sabe los compromisos que vamos a tener en la semana o en el mes. Por esta razón, les hablaba de una agenda que nosotros tenemos que establecer todas las semanas o ponerlo en su calendario. Muchos de ustedes tienen el calendario pegado cerca de la refrigeradora, otros lo tienen cerca de la computadora, así como yo, y otras lo tienen en su celular. ¿Por qué? Porque en el celular la ventaja es que tiene alarma y le está diciendo la fecha en que usted tiene ese compromiso. Bueno, pues de igual manera ustedes pueden programar. Eh, el día y la fecha en que van a mandar ustedes eh, la orden o su pedido a la empresa con, con, con la que ustedes trabajen y de esa manera ustedes van a saber, eh, van, a, van a educar a su cliente a que esa fecha usted está haciendo un, un, un pedido y en, en qué fecha usted lo va a recibir. Cuando usted no trabaja organizadamente, no se le puede llamar ser dueño de su propio negocio porque no está haciendo... Eh, honesta consigo misma, organizada consigo misma y sobre todo, responsable consigo misma. Cuando se tiene un negocio, en el caso de, uh, ustedes saben que hay dos tipos de vendedora, la vendedora que compra para salir a vender y la vendedora que ordena utilizando los catálogos. Entonces, ustedes podrán preguntarse, ¿qué tipo de vendedora es Ana? Bueno, yo soy de las que compra para poder vender. Cuando yo, eh, si yo decido trabajar eh, agarrando pedido eh, por, por orden en el, en el catálogo, siento en lo personal que no, que no, me, no me satisface por la razón que no, yo no dispongo del horario de las personas en general. Sin embargo, cuando yo ordeno el producto y lo tengo al alcance de la mano, yo puedo hacer marketing con ese producto, puedo hacer videos de, demostra de demostración, puedo hablar del producto, puedo postear ofertas, pero porque yo ya tengo el producto. Pero cuando yo eh, tengo que esperar que el cliente me ordene, ese tipo de vendedor no soy yo, pero eso es mi opinión personal. Cada quien trabaja a su manera, a su ritmo, ¿verdad? Entonces, la ventaja de, de, las, dos, de las dos maneras de vender es que cuando usted, eh, eh, cuando usted ordena para tener y vender, la ventaja de eso es que usted tiene el dinero en el momento. Usted entregó y cobró. Eh, usted eh, recogió el dinero y volvió a invertir. Esa es la ventaja de tener el producto de manera este, instantánea, pero cuando uno eh, ordena por catálogo, entonces en ese momento debe tener mucho más organización con la fecha de cuando usted va a recoger esa orden y la fecha en la cual usted va a tener que enviar ese pedido para poder satisfacer el cliente que le ordenó. Entonces si usted se fija en las dos comparaciones, se podrá dar cuenta que no es fácil ser dueño de su negocio pero sí es fácil organizarse para que usted tenga un negocio exitoso no sé si ustedes tengan alguna algún comentario me gustaría que, pues saberlo y pues porque sería interesante conocer qué piensan ustedes así que este, me encantaría si ustedes quieren opinar eh, porque de eso se trata es una comunidad en la que usted puede opinar y bueno, en caso que no, pues igual ahí queda en la cajita de comentarios donde usted puede opinar, ¿verdad? Así que bueno, como les decía, esto es muy importante, son temas que no todos los líderes de las, de las empresas este Um, comparten. ¿Por qué? Porque a veces está el temor de que la representante o consultora se va pues a resentir o que la persona este, pueda este, molestarse, ¿verdad? O que también está también la... la el pensamiento de que puede causar molestia en las personas que a ustedes pues les están escuchando. Entonces no se trata de eso, simplemente que son temas que es importante tocarlos, hablarlos. ¿Por qué? Porque hay personas nuevas que no tienen idea de cómo manejar un negocio de cero. Entonces acá este video sí, sí. es con mucho cariño para todas esas personas que no, eh, que no tienen la experiencia todavía de un negocio, pero que quieren emprender. Ahora, suponga que usted quiere poner un negocio de una panadería. Si usted no sabe cuánto va a invertir en los ingredientes, si usted no sabe cuánto tiene que pagarle a sus empleados, si usted no sabe de qué horas a qué horas va a funcionar ese negocio, entonces eh, es algo, sería una aventura, no sería ser dueño de un negocio, sino que sería una aventura ¿Por qué? Porque cuando no hay una organización, no hay una agenda, no se puede decir que soy dueña o soy jefa de un negocio. Entonces, eh, esa es una. Ahora, vamos a hablar de las responsabilidades que tiene ser eh, dueño de un negocio. Responsabilidad número uno, espero que ustedes tomen nota, que ustedes vayan eh, escribiendo los, los puntos más importantes que ustedes escuchen. Como les digo, usted puede pertenecer al negocio que usted quiera, eh, como les digo son bienvenidas, eh, para mí son una escuela todas las, las empresas porque tienen su propia manera de trabajar. Y, y con mucho respeto, pues, son estos temas, ¿verdad? Porque se trata de evolucionar, se trata de crecer, se trata de apoyar la comunidad cuando eh, este, esto les va a servir a ustedes para crecer. Responsabilidad número uno de todo emprendedor es eh, aprenderse eh, el funcionamiento de su negocio. Cuánto invierten, cuánto ganan. ¿Okay? Eso es lo número uno. La número dos, responsabilidad número dos, entrenarse para poder entrenar a las personas que formarán parte de su equipo en un futuro. ¿Por qué les digo esto? Porque tal vez en este momento usted no esté interesada en desarrollar liderazgo, porque el liderazgo no es para todo el mundo, pero sí es responsable de aprender. ¿Por qué? Porque hay personas que no tienen tiempo de entrar a reuniones, y, o, o de quedarse a una hora, 45 minutos de una reunión, pero si aprende cómo funciona su negocio, va a poder hacerlo en su propio término y en su propio tiempo. Entonces aquí de esa manera usted no se va a frustrar a la hora de estar desarrollando su negocio. No le va a poder echar la culpa a nadie de que su negocio no funciona si usted aprende. Entonces como les digo... Son responsabilidades que ustedes deben aprender desde cero, desde el momento en que usted está comenzando un negocio. Otra, eh, otra de las responsabilidades es que usted, como su propia dueña de su negocio, va a tener que tomar decisiones importantes que van a afectar de manera positiva su negocio. ¿Cuáles son esas decisiones? Bueno, cuando uno tiene una carrera de liderazgo que produce... Una comisión de ventas quincenales o semestrales o mensuales, porque depende en qué empresa trabaje, puede ser quincenal, mensual, semestral, anual, Ay, depende, ¿verdad? Suponga que usted depende de lo que usted hace. Entonces usted como dueño de su negocio tiene que ver cuántas adiciones semanales, quincenales o mensuales va a tener su organización. ¿Quiénes son los más activos de su organización? ¿Quiénes son las personas interesadas en comenzar liderazgo de su organización? ¿Quiénes de esas personas aportan eh, contenido para su organización? Entonces, cuando usted como líder, vamos a, a hablarlo como, como líderes, ¿verdad? Entonces, si usted como líder identifica todo esto en su organización, usted libremente va a poder delegar, va a poder pedirles a ellos aportaciones, va a poder eh, ofrecerles a ellos incentivos personales que les ayuden a crecer. Acuérdense ustedes, todas las empresas tienen incentivos pues para llamar la atención de nosotros los consultores, ¿ok? Todos dicen bueno, inscriba a cinco personas se gana esto, inscriba dos personas se gana esto, venda esta cantidad y se gana esto. O sea Todas tienen un, un, un, un incentivo para que usted se motive a lograrlo y ganar, pero fíjense ustedes que esos son momentos, o sea, eh, son, son etapas de crecimiento en su negocio, pero que si usted no es responsable de aprender, de enseñar, compartir a las nuevas que van entrando, de nada sirve que entren 100 personas a su organización si no van a saber nada. Entonces acá, responsabilidades de nosotros son eh, aprender bien el funcionamiento, ¿verdad? Para poderlo enseñar y compartir a las demás personas. Ahora, hay muchas responsabilidades eh, y la más importante es, yo soy responsable de crecer, Usted es responsable de aprender y crecer. Entonces, si yo acepto mi responsabilidad de aprender, esto significa que yo voy a practicar, voy a compartir y voy también a esperar duplicidad de lo que yo estoy haciendo. Si yo no hago todo esto, podré tener una agenda súper, súper organizada, podré tener... Eh, las mejores vendedoras o líderes en mi organización, pero si yo como cabeza de grupo no estoy capacitada para poder compartir, mostrar, enseñar y bueno, todo eso a todo el grupo, pues no estoy haciendo un negocio que, que va a durar mucho tiempo, va a durar un una etapa, un momento, pero no va a ser algo que me va a sostener toda la vida. Entonces... ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Lo que Ana está haciendo. Bueno, lo que yo hago es simple y sencillamente esto. A todas les enseño por igual. Yo sé que en todas las organizaciones hay, eh, hay... Es como una mano. En mi organización hay personas que aportan. Hay personas que solo se quejan. Hay personas que son activas. Hay personas que son curiosas. Y hay personas que nunca llegan a las reuniones. Entonces... Eso no es malo, eso significa que es una variedad de opciones que yo tengo para trabajar. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente trabajo con quien trabaja. Eso es lo que yo ah, o sea, ¿Qué significa eso? Que yo como jefa de mi propio negocio me doy el lujo de decidir con quién voy a trabajar. ¿Por qué? Porque a mí me gusta invertir tiempo con personas como yo que preguntan, y si no saben lo que lo que preguntan, lo, lo, lo, lo, si no sé yo lo que lo que preguntan en ese momento, lo investigo. Y a mí me, me encanta eso. Por ejemplo, aquí está conectada conmigo, en este video, la señora Tina Jiménez. Es una señora que yo la estimo muchísimo. ¿Por qué? Porque ella es una persona ya retirada de su trabajo regular que tuvo en su tiempo, y sin embargo se toma el tiempo de aprender ella a hacer los, los videos que va a postear, ella se toma el tiempo de editar su información, ella se toma el tiempo de decir, mira Ana, esta señora se quiere inscribir, ayúdame, o sea, se toma el tiempo de compartir la oportunidad, de pedir auxilio y hacer su trabajo. Entonces, como les digo, hay personas que aprenden rápido, hay personas que aún cuando están en todas las reuniones nunca aprenden y hay personas que están en reuniones y solo quejándose viven. Entonces, cuando yo veo personas como la señora Tina, que ella invierte el tiempo, ella lo aprovecha, ella vende incluso en un, eh, creo que es un free market, algo así, este, ella se toma el tiempo de hablar con el cliente, de conocer el cliente, o sea, ella es dueña, es una empresaria, que invierte tiempo en aprender y todo el tiempo está innovando, entonces eh, me encanta, eh, la pongo de ejemplo a ella ya que está conectada porque otras personas siendo menores de edad eh, y teniendo más tiempo no lo hacen, entonces como les digo, hablando de responsabilidades es bueno eh, pues reconocer eh, este los talentos, los, la, las atribuciones que todas tienen. Ahora, a mí me encantaría que ustedes eh, se, se analicen ustedes qué estoy haciendo mal, qué puedo mejorar, qué puedo yo hacer que, para que mi negocio crezca. Si yo me vivo quejando, lo que estoy haciendo yo es eh, apagando la, la posibilidad de seguir creciendo. Fíjense ustedes que el que tanto se queja llama la desgracia. Entonces, aquí se trata de que ustedes trabajen con lo que tienen. Hay personas que están en todos los negocios y eso es bueno porque tienen muchas fuentes de ingreso. Sin embargo, mi único consejo sería quédese con la empresa o el negocio que produzca más ganancias para su bolsillo. Si de 10 negocios que usted tiene, 5 son buenos, quédese con 5 y usted verá el resultado. Pero de nada sirve tener 10 negocios. El cliente pues claro sigue contento. Pero usted se frustra, ¿por qué? Porque su negocio no avanza, usted no crece, usted se quedó en ese nivel. Sin embargo, como le digo, es bueno, eh, como propio jefe, es analizar qué es lo que me conviene, dónde tengo, estoy perdiendo eh, ganancia, en dónde puedo ganar más y con quiénes puedo trabajar. Entonces, yo estoy eh, muy contenta. Esta, esta semana ha sido muy, pero muy buena para mí ¿por qué? porque yo en lo personal he estado muy activa, hemos tenido yo en lo personal siete ingresos personales, entonces eso quiere decir que yo estoy activa, que yo estoy haciendo mi trabajo y que yo soy capaz de seguir avanzando en mi negocio. Entonces, mi pregunta, ¿qué ha hecho usted esta semana? ¿Ha promovido su negocio? ¿Ha creado contenido para compartir en social media? ¿Qué ha hecho? Me encantaría saber por qué no... Por, yo no le voy a revisar su, su perfil, pero sí lo que puedo decirle es que si usted tiene una agenda de trabajo y comienza usted a promover lo que hace, usted se va a dar cuenta de las oportunidades, cómo se abren esas puertas y usted va a ir creciendo su negocio. Aquí en Facebook tengo una, una, una amiga, mejor dicho, ella se llama Ana Polanco. Muchos la conocen porque ella, ella fue manager de distrito de Avon. Yo vengo de Avon para que ustedes, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Yo estuve en esa empresa. Pero fíjense de que me encanta verla a ella porque ella cuando dejó la empresa, ¿saben qué hizo? Se hizo cosmetóloga, ¿ok? Entonces ella vive en Pensilvania. A mí me encanta, ¿por qué? Porque todo el tiempo muy positiva, ella hablando de, de, de, de todo lo bueno que le rodea. Y ella abrió su propio salón de belleza. Entonces ella tiene su canal de Instagram y les hago y les hago esta plática para que ustedes vean que si no les gusta eh, trabajar con productos o si no les gusta eh, diferentes empresas, hay opciones de superarse, pero les pongo este ejemplo para que ustedes vean lo que uno es capaz cuando es dueño de su propio negocio. Bueno, ella abrió su propio negocio de cosmetología y ella todo trabajo que realiza le toma foto. Lo postea en Instagram. Ella hace alisados, ella hace los colochitos, ella, ella maquilla personas, pero ella está comercializando su negocio. O sea, ella está constante en su negocio. ¿Qué significa esto? Que sin importar la industria a la que nos dediquemos, puede ser Top Power, puede ser este Malaluca, puede ser um, Angway. O sea, es que son tantas, tantas las compañías que hay nos parecemos mucho, pero de eso depende, la diferencia la hacemos nosotros. Ella en su canal de Instagram, ella eh, habla del peinado, le toma foto a la modelo, se toma foto con la modelo y ella sigue evolucionando con su negocio. Entonces, a mí me gusta ver personas así porque me motivan, eso levanta una la autoestima. A mí no me gusta ver este, comentarios negativos en Facebook. Déjenme contarles que dentro de las responsabilidades que uno tiene como dueño de un negocio es nunca prestarse a contestar eh, negativamente un post en Facebook. Eso deja mucho que desear de nosotros como, como empresarios, como personas, porque si nos tenían respeto, lo perdemos con una frase que pues, mal empleamos, ¿verdad? Eh, tampoco comento cosas religiosas, tampoco comento cosas políticas, porque cada una de las personas tiene su propia creencia, ¿verdad? Y, y uno tiene que ir respetando. Entonces, por esa razón les digo, ser dueño de un negocio es bonito porque y muy gratificante hablando de, de ingresos, pero ser dueño de un negocio quiere decir responsabilidad. Entonces, para que tiene que tener responsabilidad para que su negocio funcione. Entonces, acá yo las quiero eh, invitar a todas ustedes que, independientemente del negocio que tengan, primero que nada, organicen su agenda de trabajar, levántese temprano, lleve a los niños a la escuela, este, dedique las horas que va a dedicar a su negocio y usted misma se va a dar cuenta que su situación económica va a cambiar. ¿Por qué? Porque las, el tiempo que usted está invirtiendo en su negocio va a hacer que eso este, la ayude pues, a ir creciendo, ¿verdad? Entonces, eh, mucho gusto Raquel, gracias por estar acá y esté siempre guapa, feliz día para usted también este, y a todas las que están conectadas, ¿verdad? Así que bueno. También quiero comentarles okay. a ustedes que ser dueño de su propio negocio también nos ayuda a, a tener eh, pues el valor de aceptar las responsabilidades si fallamos. Cuando somos dueñas de nuestro propio negocio, tenemos que ser disciplinadas y si no llegamos a completar la meta que nos trazamos, okay. entonces tenemos que ser responsables de aceptar el resultado. Así que Aquí cuando usted tiene su propio negocio, tiene que reconocer que si, si creció fue por usted, por el esfuerzo que hizo, por lo que compartió y a las personas a quien ayudó. Si falló y no creció, entonces ahí tenemos que evaluarnos y saber y preguntarnos qué es lo que no hice, este, en qué puedo mejorar para continuar mi negocio, ¿verdad? Entonces no quiere decir que estemos haciendo algo malo, así que cuando a lo que sea que se dediquen, nunca piensen que estén haciendo algo malo, mejor piensen en qué es lo que no están haciendo para que su negocio crezca. Entonces, como les digo, los temas no necesariamente deben ser eh, exclusivamente cómo ganar en una empresa o qué debo hacer para crecer, no. Deben ser variados, debe ser un balance y por eso es que les hago este tipo de video para que usted se tome el momento de, de usted eh, analizar eh, en qué puede mejorar su negocio. Si usted por ejemplo se dedica a la construcción, haga tarjetas de negocio. ¿Por qué? Porque es su negocio, usted es la jefa de su negocio. Entonces haga tarjetas de negocio, haga publicidad, tome fotos, haga marketing de su negocio, hable de su negocio, cómo le fue el día en su negocio. O sea, todo eso forma parte de una estrategia que usted como dueña de un negocio le va a sacar mucho provecho. Entonces acá lo que sí les puedo decir es que cuando nosotros llegamos a ese punto de, de satisfacción como jefe, no va a haber nada ni nadie que la detenga y usted misma va a querer establecer otro tipo de relaciones que le dé continuidad a lo que usted ha alcanzado hasta este momento. Así que, chicas, gracias por haberse conectado. Este video es para eso, para motivarlas y ayudarlas. Y si que esta comunidad crezca y nos podamos ayudar, ¿verdad? No se trata de que nos apaguemos unas con otras, ¿no? Sino que a lo que sea que se dediquen, tómenle mucho provecho, sáquenle provecho, pero sobre todo, tracen una meta para cuando quieren lograr todo. Así que hay que ser su propia jefa, ¿ok? Bye.